AENOR, la entidad líder en certificación en España, presentó la marca AENOR-N Sostenible, la primera certificación en nuestro país que respalda que un producto es sostenible desde un enfoque ambiental, social y de gobernanza. Los asistentes al evento conocieron de primera mano la evolución histórica de la reconocida marca AENOR-N que ahora eleva el compromiso a la sostenibilidad como clave en el proceso de adaptación de los fabricantes a las directrices de las estrategias europeas en términos de sostenibilidad. Este nuevo sello, presentado en la sede de AENOR en Madrid, refuerza e impulsa la apuesta estratégica de AENOR por la prestigiosa marca N de calidad de los productos, que ya distingue a más de 100.000 productos presentes en 53 países. Es el momento indicado para dar el paso, la marca en Oren y sostenibilidad son un tandem ganador.